Last night, when I woke up, I remembered it, but just a moment ago, it's gone. Mm. Yeah la gente no me comprende dice que soy malo y no curto la de nadie solo soy un loco raro problemas sin medida, acompañados de unos tragos son noches interminables hablando con los vagos y vivimos luchando como corresponde y no te preocupes mamá por acá ya somos hombres con un cuarto de vida sé que puedo dar el doble y no me merezco mucho solo que explico mi porqué el hecho de que cuente casi todos mis sentimientos es dar años de vida aunque me considere muerto hoy estoy más en otros momentos, aunque aprendí a brillar sin alejarme del resto, oye, que tener cuidado con todos los colegas. El sueño de uno mismo no es para cualquiera. No me falló la vida, menos los hizo tus penas. De pronto me falló hasta el con el que hice un tema. Fuck, estos son. Uh temas corto, basados en días tristes donde no me soporto son semanas en las que jalo poco terminan siendo meses que me vuelvo loco y no me agrada la idea de mostrarles mi faceta solo quiero que entiendan más allá de mis letras que se oculta bajo un rostro cuando la vida te afecta sin buscar explicación en los ojos de un poeta Sabemos cómo es esta el de al lado. No tenemos empatía y ya no somos humanos con el alma vacía. Y un día complicado solo pienso en escribir. ya hasta eso es demasiado. Con la voz ronca y un millón de problemas La cabeza me duele y el cuerpo me quema Y por más que estés hundido van a salir estas cremas Y no miren mi cara, solo fíjense en mi suela uh. Estos son temas cortos basados en días tristes Donde no me soporto Son semanas en las que hablo poco Terminan siendo meses que me vuelvo loco Porque estos son uh. Más corto, basado en viejas tristes Donde no me soporto Son semanas en las que hablo poco Terminan siendo meses Que me vuelvo loco